Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Y Viendo Año Nuevo, nuevo también. también. ¿Creen en Santa Claus? ¡No! Porque mi familia es judío. Ano ah, y cómo me explicas esto. ¡No! ¡Papá Noel! ¡Oh ho! Oh, oh. ¿Quién es? ¿Qué hay? Este es Papá Noel. Oh, oh. Están enfrente de la magia, niños. Level, alguien se coló en la casa. Sí, este es el plan. Voy a revisar si es Santa Claus, y le arrojo un cuchillo en la cabeza. ¿Y si es Santa Claus? Se lo clavo igual, por no traerme regalos durante estas Navidades. Si te sigues comportando así, nunca te dará regalos. Joder, Sandormo, ya suenas como anciana. Ey Santa, te cansaste de darme carbón. Bueno, te daré un cuchillo. Y por esto niños. No se la pasen viendo vídeos en Navidad. Pasen tiempo con su familia. Cuidado una granada. ¿Qué? Okay.